Los órganos de gobierno juegan un papel clave en nuestras organizaciones. Obviamente son garantes de nuestra identidad y de la coherencia entre quienes somos y las cosas que hacemos cada día, cómo lo hacemos, ¿no? Son muchas y muchas las personas que se involucran día a día en un órgano de gobierno y le dedican tiempo y esfuerzo. Nos podemos encontrar personas de diferentes edades, diferente perfil, hombres y mujeres. Vemos que son muchos los factores que inciden en este funcionamiento y de ahí la importancia de poder desarrollar un estudio que pudiera incidir sobre esta parte. Bueno, el estudio nos indica que el tamaño de los órganos de gobierno es bastante dispar. Eh, casi la mitad de las organizaciones eh, tienen entre 6 y 10 personas dentro del órgano de, de gobierno. Eh, además, eh, algo más de la mitad está formado por personas de mayores de 50, de 50 años. Y un dato muy importante o bastante relevante es que hay una presencia bastante escasa de jóvenes eh, dentro de los órganos de gobierno, eh, menor del 2%. Luego, por otra parte, algo más de la mitad de los órganos de gobierno tienen personas que pertenecen al colectivo destinatario, como ocurre, por ejemplo, en las organizaciones de personas de... dirigidas a personas con discapacidad. Otro aspecto bastante destacable es la menor presencia de mujeres en los órganos de gobierno, aunque es verdad que llegan casi al 50%, esto no refleja la realidad ¿no? del sector que está bastante más feminizado, no, no sé si es en torno al 66% de mujeres que forman parte del, del personal laboral de las organizaciones y esto no se ha reflejado en los órganos de gobierno. Y por último, otro aspecto bastante reseñable sería el perfil técnico de las personas del, del órgano de gobierno, que sí es verdad que son personas con capacitación, es decir, que tienen estudios universitarios, pero no están formadas... Eh, o su formación no está orientada para ...pues para asumir las responsabilidades del, del órgano de, de gobierno. Bueno, eh, las principales funciones de los órganos de gobierno... ...como ya comentaba antes, son con velar por la identidad... ...por el cumplimiento de la misión de la organización... ...representar a la organización, tanto dentro como fuera de la misma... ...y atender eh, las necesidades de las personas socias. Eh, durante el estudio, con los datos que hemos ido recabando... ...en las eh, diferentes entrevistas, el, el cuestionario que hicimos con las entidades... Eh, identificábamos como algunas funciones especialmente relevantes, significativas y que igual requerían de un mayor desarrollo a lo largo del estudio. Bueno, el estudio arroja numerosas dificultades, vamos a destacar solo algunas de ellas. Por ejemplo, una que ya hemos comentado antes que es eh, la necesidad de avanzar en la paridad, en la composición de los órganos de gobierno en un sector tan feminizado como, como el nuestro. Por otra parte, eh, eh, hay una clara preocupación y es una dificultad que, que aparece constantemente a lo largo del estudio en, en encontrar un relevo uh -huh. eh, o mejorar la renovación los mecanismos de renovación dentro de los órganos de gobierno de hecho no hay ningún instrumento para ello por otra parte eh, hay dos cuestiones que están enlazadas que serían eh, avanzar en la participación de las personas destinatarias o usuarias dentro de los órganos de gobierno y también eh, avanzar en las en la relación de los órganos de gobierno con la base social, con el personal remunerado y con otros agentes dentro de la organización, todo ello para fomentar un vínculo más, más profundo ¿no? en la organización. Bueno, y alguna dificultad más que también hemos identificado eh, tiene que ver, pues, por ejemplo, con la rendición de cuentas. Es una función eh, todavía que requiere de mucho más eh, desarrollo y tiene que ser reforzada, ¿no? La rendición de cuentas tanto hacia adentro como hacia afuera de la organización. Y quizás algunas otras dos dificultades también que hemos considerado relevantes tienen que ver con el modelo de liderazgo eh, bueno, que predomina en los órganos de gobierno, ¿no? que es muy personalista, abogar por modelos de liderazgo más eh, participativos. Y otra dificultad, por último, ya para añadir, pues el reparto interno ¿no? de tareas y cargas de trabajo. Hemos identificado eh, peligros o, bueno, pues eh, dificultades ¿no? que pueden generar sobrecargas, desgastes, eh, que tareas sean asumidas eh, por exceso por algunas personas y por defecto en el caso de, de otras. Como ya decíamos al principio, eh, no solamente nos hemos centrado en las dificultades, sino también que hemos hecho un esfuerzo en identificar eh, factores claves y orientaciones de mejora. Pero bueno, esa parte, el 27 de junio, en la jornada o a través del estudio, ya os contaremos con mucho más detenimiento. Os esperamos. Bueno, como dice Bego, nos vemos el 27 de junio a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de Voluntad, donde ofrecemos los datos y los detalles de la investigación y donde haremos una reflexión compartida con personas integrantes de órdenes de gobierno del tercer sector social de Euskadi.